¿Cómo inscribirse en el Partido Demócrata? Primero, entramos a www.cervel.cl Bajamos. Pinchamos en afiliación a partido político en formación o en trámite de extensión. Luego, pinchamos a afiliación clave única. Bajamos. Ingresamos nuestra clave única y aparece la ficha de afiliación Seleccionamos al Partido Demócrata y así generamos la solicitud Con lo que terminamos el trámite Y ya somos parte del Partido Demócrata Partido Demócrata